Al regreso, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Buenos días a los amigos televidentes que se suman en este momento a nuestro programa. Bueno, y ahora tenemos, vamos a escuchar a Francis Rodríguez con su tema, de que ya adelantó, ya él dijo que... Tú le vas a entrar a los grupos de carnaval. Una parte. Ahorita te fajan a vejigazo. Y... No, no, no tengo... Tú te imaginas. Eh, Mira... Si hay algo que yo creo que tengo calidad para hablar, porque no he agredido a nadie y no me he ido nunca en la política a lo personal. Nunca. Por eso tengo buenas relaciones con todos los partidos, con todos los dirigentes. Tengo diferencias como todos, pero tengo mis propias convicciones. Bien. Lo que se espera es que la discusión se tenga al margen de la que ya existen en los medios, en las redes, que tú puedas construir tu propia convicción y quizás le dé un matiz distinto a lo que ya conocemos. Eso nos hace diferente y nos hace responsable de los temas. Con respecto a, a, a lo que decía Vladi, veo muy mal y hago la comparación porque ayer, precisamente, puse en mi, en mi cuenta de Instagram la despedida de un amigo, de unos amigos que lamentablemente perdieron la vida en un accidente de tránsito en La Vega. Joaquín y Jocelyn, que en paz descanse, que qué pena esa pérdida. En La Vega están de luto. Un empresario próspero, 47 años apenas, eh, y de muchas luces, mucho entusiasmo. Y cuando fui a La Vega ayer, en pleno carnaval, pude entrar ir a la funeraria. Y si hay algo que pude percibir de la vega, es la organización. Y no se entorpece. El que va a carnaval puede ir al carnaval. Pero el que va a la vega a otra actividad, con excepción de los puntos donde está el carnaval, puede transitar sencillamente y cruzar. Hoy usted va a la vega a las 7 de la mañana, estaba liberado todo. ¿Verdad? Que ayer yo tuve que abandonar la idea de asistir a un programa como dije si los grupos de carnavales no comprenden que no pueden eh, ser in, no pueden impactar el libre desenvolvimiento de la ciudad al día siguiente tenemos problemas yo creo que no se debe permitir el ayuntamiento no puede tener una política de libertad extrema donde no le haga hacer cumplir porque el tránsito en la ciudad lunes por demás no puede ser obstruido y eso está pasando con, con estas rutas entrada y salida de San Francisco de Macorís por la Fran Grullón y por las calles aledañas en la Riva y en la José Reyes en la en la Inver y José Reyes a ver si se reorienta el plan y que en los próximos días que quedan no se conviertan en una situación de impacto. En otro orden, en el tema político, obviamente que debemos de, como político y político partidario, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, yo creo que en el día de ayer, en la manifestación de los partidos fue una muestra más de, de consenso y de entusiasmo, pero sobre todo tiene en el orden un sentir de que aún muchos digan que ya hay fecha de marzo no se han resuelto las cosas fundamentales de marzo porque por primera vez vimos a un estado apaciguar, tratar de pasar la hoja y que simplemente fuéramos superditados a una fecha como marzo y dentro de un plazo que aunque la ley lo establece, no lo establece para fines de elecciones, cuando la Junta, que es la que la ha preparado, la suspende. La ley no establece mecanismo de propiciar claramente, posterior a una ruptura del proceso normal, por suspensión lo que establece es unas elecciones extraordinarias para aquellos puntos donde se ha impugnado y se han eh, y no se ha votado, y se propone por una parte. Pero también he escuchado a quienes se han engrampado o se han anclado en un área de crítica un tanto eh, penosa, porque han llamado, tildado a los partidos hipócritas o algo así, porque han hecho presencia en la Junta y que estaban de acuerdo y que ahora entonces critican a la Junta. Pues yo quiero decirle a esa gente, lo que hizo la Junta fue ponerse de acuerdo con Danilo Medina ese día y Danilo le pedía que fueran parciales, no totales. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? que los demás partidos entendieron que era imposible si estaba dando tanto problema y habían colegios que no habían abierto a las 10 de la mañana. La Junta entonces decide tomar la decisión y a las 11 y 11, como dijo Castaño, he consultado al, al presidente, he consultado a los distintos líderes, el primero nos dijo que fuera parcial, pero yo le dije que era imposible hacerlo parcial, porque si las cosas empezaron mal, no podían empe seguir mal. Y es Castaño que toma la decisión, no los partidos. Y han querido darle la vuelta y el único que está correcto porque es el apaciguador, porque sabe que se le explotó el plan en las propias manos, es el gobierno y las bocinas. No. Se le dijo desde el principio, cuando se cerró ese capítulo, que debía de hacerse un diálogo con los líderes del país para llegar a una solución política, pero un consenso lo menos traumático para el país, lo más seguro. Y lo más seguro, hoy estamos hablando de marzo, pero la Junta sigue su camino. Por su... Y los partidos, aunque fueron allí, se le dijo lo que se le dijo. Estamos trabajando para marzo. Me interesó mucho un mensaje que puso un amable televidente. Destruir y que veamos destruir cada una de las boletas. Uno de los puntos es la destrucción de las boletas, pero también el cambio de color. Y eso para mí es válido, porque... Entraña, ya, ya la están imprimiendo, habría que ver. Eso. Habría que ver porque ya tampoco la no la han consultado, no, se le ha puesto al pueblo a, porque no se debe. Pero ¿no? que el yo, único yo, cambio que se pregunta, le hizo fue agrandar pero, oye, la las oye, imágenes. Agreto, mi pregunta es, no, hicieron ¿qué también? propone la oposición que debió de hacerse ante lo, la situación? La primera era el espérate, diálogo. Pero espérate, ah, déjame no, terminar no. la pregunta. Está bien. ¿Qué propone la oposición que debió de hacerse ante la situación creada el... el, el, el, el, el ¿Qué día fue? El domingo, domingo 16. Mira... Nadie imaginó que después de librar la lucha de que el voto automatizado era un fructuoso. Nadie imaginó. En un la pregunta, Francis. Bueno, yo, la pregunta mía es: ¿tú como opositor Pues vamos a hacer una cosa. No, espera, te puedo no, pedir un no, favor espera, que la hagas después, porque yo no voy a entrar si no te la, no, si no te la comento. Yo te estoy es que yo Porque soy, no te puedo dar una respuesta. No me directo. le ponga arandela, vea el okay, grano. Vamos, dime. <ríe> no me <ríe> le ponga arandela. No, yo te hice la pregunta. Bien. bien. bien la oposición propuso. El diálogo del liderato para tomar la decisión de cuándo y cómo se iban a hacer. No lo han querido. Solamente han hablado por su lado el gobierno, por su lado la Junta y los partidos ayer hablaron. Entonces, ¿cómo tú pides desde la oposición que se ha mantenido pidiendo, pidiendo, pidiendo y no siendo complacido que demos una fórmula en estos momentos en la forma que la Junta se ha ido comportando, amado? Entonces... La Junta está bien y el gobierno está bien, pero sabemos que hay cosas que van a para aparecer en el marzo que no está completo el padrón, que no vamos a aparecer todos en la lista, que van a haber dificultades en los colegios pues para no votar. Y va a haber el 16 también. No, ya sí. lo hubo el 16. Ya lo hubo porque no aparecimos. Era ¿tú, ¿Tú crees que era razonable o no era razonable eh, suspender las elecciones el domingo? Ante la situación Ante la situación era definitivamente ton, sí. Pero espérate ¿Pero, pero, me ¿pero me... qué resulta? ¿Cómo es posible que tú me cambies el, el plan? Porque tú tienes un actor que manipuló Pero fue la oposición para que, que eso... dijo que se, se, se suspendieran definitivamente No, no, no, no, no. Pero, Ah, pero tú no me entendiste pues Entonces siguen insistiendo que fue la oposición La oposición simplemente le pidieron una opinión Y no aceptaron la, la posición que era parcial la oposición pero no organiza no elecciones. organiza elecciones pero es que pero, ustedes pero, están pero equivocados pero, pero decidió. ahí decidió no no no para decidió nada fue el gobierno no, fue el no gobierno hay... Pero el señor, gobierno no, fue el que hizo no, el truco y tiene que no decir quién fue. Ese tiempo de france, eso sabe no por mí. Es que, tú sabes no por esconder. qué a mí me, me gusta video, Giovanni Cordero, Miren, por favor, busca no, el video de la reunión que hubo en la Junta Central Electoral. No, eso fue de posterior. De espérate, fue, espérate, espérate. Eso fue posterior. Esto. Me refiero al día de la suposición a mí. Tú tema, sabes por qué yo estoy convencido de que el derecho anglosajón es mucho más interesante que el derecho romano germánico, sobre todo en estos temas, por el asunto de que el derecho anglosajón es derecho de la razonabilidad. O sea, qué es razonable, no estamos sometidos, no estamos encuadrados. Pero, una amado, es que cuando tú me lo pones así tan simple, es como si no hubiese pasado nada, como que la oposición fue que decidió porque, porque le dio la gana. No, es que la oposición se da cuenta del mamotreto y de los abusos que se ha cometido para transformar esas elecciones. Era que no había condiciones, la Junta supuestamente preparó y no preparó nada. Juan Bono no, no a lesiones. Juan Mira, dicho... No garantizó no, no, no nada. Lesiones, es un no lesiones, claro. No, buena. garantizó nada, amado. Vamos a ver mal. la llamada. Bueno. Buenos, días. Buenas, buenos días. Buenas, buenos días. Baja Buenas, un, poquito Buenas, televisor televisor Buenas, un poquito el televisor suyo. No Baja un poquito malito. No, parece que no está conectada a la persona, pues bien. está ahí el, el o sea, bueno, pero no, no responde. Si baja el televisor, ahora, sí, ahora adelante, sí. Adelante, adelante. Buena. ¿Le escuchamos? ¿Me escucha? Sí. sí adelante, claro, Pacheco. Claro. Ah, es Pacheco. <risa> oh, Pacheco. <risa> Oye, Pache sí, Oye con Pacheco. relación a la, a la pregunta sí. muy interesante que has llamado. Yo entiendo que la oposición ha sido floja. En el sentido que la magnitud de la manipulación y la injerencia del Poder Ejecutivo en las elecciones debió plantear desde el principio la sustitución de la Junta Central Electoral. Eso en se pleo, planteó, pero nadie lo Que quiere. es, en cierta forma, la voz de los jóvenes. Porque hay que buscarle un, un apaciguamiento El gobierno gana espacio y ustedes han visto a partir de ahora la ofensiva de Gonzalo. ¿Qué construyó? ¿Qué construyó? ¿Qué? Pero ¿Qué sí. es lo que ha construido Gonzalo? Pero ¿Qué campaña más? De, por... de, de la de la, no, la, de la, la sustancia no del asfalto, Sin licitación. Entonces, yo creo que en el sentido, de todo lo que hicieron el planteamiento del principio, en el ámbito democrático, tal como está planteando eh, el Francis, fue Leónel Fernández que habló del consenso, fue el primero que habló, el problema es que no le hicieron caso porque tú sabes lo que hay desde y ahora la junta el... y desde el Poder Ejecutivo contra Lionel Fernández. Y ahora es el con es él también que lo pide. Que está clara. Ahora, en este movimiento, lo más importante para mí es el despertar de la juventud sí. que ha asumido un papel protagónico, lo que no hicimos nosotros nunca. Y Así fue es. bueno. Que ellos no participaran en la marcha, porque no. entonces ellos ahí se comprometían desde el punto de vista partidario. Y gracias, Ese gracias. movimiento debe fortalecerse y apoyarlo todos nosotros, porque es un cuestionamiento a los que están dirigiendo y una advertencia a lo que van a venir también. Gracias, gracias, Pacheco. Gracias, gracias Pacheco. Para bueno, gracias. gracias. Pacheco. Así que a ese es el valor que yo le veo a esta protesta que debe continuar y la juventud que se integre, porque la juventud. Gracias, profesor. Gracias, Pacheco. gracias. Entonces, no, concluyendo. La verdad es que tenemos una guerra de información que ha distorsionado eh, verdades y se le ha querido indirgar verdades a la oposición, a la fuerza del pueblo, a quienes hemos, eh, hemos estado de frente y le hemos pedido a la Junta en principio que renuncio, debió de renunciar, de verse imposibilitada de cumplir el rol que fue llamado y la que se comprometieron tenemos bien. una llamada ahí? gracias día, Francis, buenos vamos días, adelante sí. a la llamada buenos días así es imposible buenos uno días, hacer tema con está? una fuerza día, tan fuerte como aquí no que estamos lo que pasa bien, es que no, si lo te lo dejamos no, que no que me entorpediaron no, no. Una, una, una hora Pati. te, te vamos a dar una rato, hora no no pero nosotros hacemos el programa en las otras veces pero no te quejes viejo, pues tú desde que te sientas ahí es hablando ven de 6 a 7 para que haga un programa tú solo buen día, a buen la, día. Bien, buenos <risas> días. No le gusta. Buen día, ¿cómo están? Bien distinguido, le escuchamos. Eh, no sé si ustedes han escuchado, hay un video en YouTube donde leonel Fernández con sus propias palabras, plantea el plan que van a seguir para eliminar las elecciones del, del 15 de febrero. Lo que sucedió, está en su propia palabra eh, hablando con otro distinguido señor. Entonces no, no, no se si no había lesiones. Todo, sí, sí, sí, sí. todo, eh, todo el mundo sabe quiénes fueron los, los, los, los, los, los que tramaron oye, esa situación oye, y los va? beneficiarios de ella. Fue el, PL, el, PL, el, PL, el, PL, el PRM y leonel Fernández. El, el, por eso fue que los jóvenes que le dieron que no fueran no. para que no lo querían. Yo le, no, puedo puedo asegurar, yo le puedo asegurar que Luis Abinader, que es lo un hombre culpable. serio, lo yo culpable. le puedo asegurar, porque aquí hay mucha gente con pasiones. Yo le puedo asegurar que Luis Abinader <risa> nada tuvo que ver con eso. <risa> Los culpables fuimos nosotros ahora. Lo culpable fuimos nosotros. A los otros no sé. Los culpables fuimos <risa> nosotros ahora. Pero lo único que yo saco ya es a Luis Abinader. Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos Ay. del WhatsApp. Adelante, ¿Qué dice todos la los son sospechosos. A la PLD, a la Fuerza del Pueblo. Los binchos, no sí son malos. Haciendo... Malo Iniciamos Vamos. con Víctor Ureña, que nos manda un vídeo. Vamos a ver de qué se trata. no no, no porque... Saca eso del aire, saca eso del aire, saca eso del aire. No, con Víctor, iniciamos con Víctor. Vi... No, pero lo no, de para... es verdad, pero eh, está bien. Con saca. No, no, pero la, la fotografía, la okay. fotografía que es una foto de la saca la del aire. Buen día, aquí no se responde. No, no, dice él, que no irá, porque aquí, Elsa dice, porque aquí no se respeta entonces, nada. ¿Para qué vale todo ese movimiento, Elsa? Debe de ir para decirle que no, bueno. aunque no sé si usted va a aparecer en la... En la... Fioran... A menos que Elsa tenga un letrero que diga, yo no puedo protestar porque soy empleada pública. No, porque se están tapando la cara los que están... Ah. Lo que... Fiora Antigua dice, buen día, las personas que vivimos aquí, donde está esta tarima, estamos bueno. hartos. De eso, no podemos salir de nuestra casa Porque Ay. nos quedamos encerrados con nuestro vehículo Eso no es lugar para eso Atención Ayuntamiento Municipal sí, la... Teresa Minaya de acá de San Francisco Dice eh, aquí no, En relación a la pregunta del día Aquí no pueden hacer las marchas que quieran Pero esta gente se van a quedar O sea que aquí pueden hacer las marchas que quieran Pero esa gente se va a quedar aquí Hagan lo que hagan Ellos tienen su trampa ya Qué Pena de nuestro no, no, país no, muy, muy pesimista Teresa Dice Luis Gabriel de la Yagüiza que no, que no irá Es su derecho Virgilio Fernández dice buenos días Claro que sí es el pedazo que me falta. Porque solamente <risa> en este país No hay instituciones transparentes Van los ciudadanos como borrego a votar Para después suspender unas elecciones Dice Virgilio que sí que irá Entonces Mercedita Bernal dice lo siguiente Buenos días, ¿cómo están? Dice ya que no irá el 27 de febrero. Edwin Gavín dice, por supuesto que sí, este gobierno tiene todos los días, tiene los días contados. Y hace una pregunta, si alguien puede darle la razón por qué el alcalde anterior, si fue condenado, no está cumpliendo o su arresto es que no puede salir del país. Porque, porque hay un proceso pendiente bien, bien. y hasta que la sentencia no sea firme no se puede ejecutar Exacto, firme es... significa que no haya mm -hmm. posibilidad de un recurso y esa firmeza mm -hmm. se la va a dar a la Suprema Corte de Justicia que es donde se va a conocer la, la última parte todavía de... habría la posibilidad sí. de un recurso ante el TC en caso de que en se pueda de... justificar una violación pero ya, pero ya con, la, con la Suprema se hace sí, firme, y se ejecuta ya comienza a endurecerse ¿verdad? Dice Jesús, sí. <ríe> Jesús Vargas dice sí porque hay que enfrentar ese PLD que irá a la marcha del 27, dice Juan Polanco buen día, ¿cómo ven ustedes hacia dónde va el país? y en aquí para adelante porque no podemos pensar en que nos vamos a derrumbar el país va bien esto es un momento de crisis Mejor qué bueno que, bueno que se ve para Tú hacer sabes, cambio por... ¿Tú a sabes, barrer con todo lo que hay ahí ¿Tú sabes por qué mejor que antes? Porque antes criticábamos que la juventud sobre todo Era este, indiferente Apática. A este tipo de... Exacto Y ahora es lo contrario lo que quiere, Y esos son la gente del futuro Bueno, ahí está